¿Qué esperas? Forma parte de esta comunidad. Hoy, en Noches de Census, impacto en los negocios de las reformas fiscales 2022. Presenta maestro en impuestos Pedro Carlos Ramírez y como invitado especial maestro Rafael Cautle.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 el día de hoy miércoles 8 de diciembre del 2021, pues ya nos estamos acercando a, a la recta final de, de este año y pues me complace nuevamente saludarlos, eh, vamos a platicar el, el día de hoy un tema bastante importante y yo creo que muchos han estado esperando este tipo de, de, de pláticas con respecto a la reforma fiscal 2022 que pues ya estamos a la, a la vuelta de la esquina para efectos de de inicio de la vigencia, ¿no? Y todavía nos encontramos ahí con algunas dudas, con algunos comentarios, todavía estamos en espera de la resolución miscelánea y pues se vienen muchos cambios trascendentales, cambios en materia de negocios, cambios en nuestra profesión, para los contadores, para las, los abogados, los administradores y en general todo aquel eh, empresario que tenga interés de conocer qué es lo que va a pasar el próximo año con eh, precisamente las reformas fiscales. Y para eso, el día de hoy vamos a contar con la presencia de un invitado eh, de lujo, considero yo. Eh, es, es bastante eh, preparado el maestro que nos, que nos acompaña el día de hoy, el maestro Rafael Cuauhtle Martínez, eh, que en un momentito más ya lo voy a, a presentar. Pero como es costumbre eh, para todos nuestros seguidores de Noches de Census, pues vamos a pasar al tema de las noticias, algunas noticias importantes que también vamos a mencionar con respecto a la reforma, con respecto a ahí a algunos recortes de presupuestos, y regresando de las noticias, como es costumbre, pues me voy a, a, a permitir presentar a nuestro invitado del día de hoy, nuevamente les comento que es el maestro Rafael Cuautle Martínez. Ok, entonces nos vamos a las noticias. Como primera noticia, los puntos principales o los principales cambios fiscales para 2022. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos recientemente publicó un documento denominado Reforma Fiscal Aplicable para 2022. El documento contiene las principales modificaciones efectuadas a la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, ley del impuesto especial sobre producción y servicios, el código fiscal de la federación, así como algunos aspectos de la ley de ingresos de la federación para 2022. Dentro de los cambios más significativos encontramos el aumento de controles que deben observar los contribuyentes, mayor información que deben presentar los contribuyentes ante el servicio de administración tributaria, que el contador público que dictamina estados financieros para efectos fiscales en el ejercicio de su trabajo, podría ser responsable del encubrimiento de la comisión de delitos fiscales, adecuaciones que inciden en un mayor pago de impuestos, la creación de do dos nuevos regímenes fiscales, el simplificado de confianza para personas físicas, y el de personas morales. No se crean ni incrementan tasas de impuestos federales en el país. Como segunda noticia, México implementó la reforma más integral sobre pensiones, OCDE. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, destacó que este año, México implementó la reforma más integral entre los países que lo componen, al incrementar de manera importante las contribuciones y beneficios de primer nivel actuales y futuros, mismos que no obstante, implicarían un mayor gasto público. De esta forma, dijo el organismo internacional, México se distinguió de otras naciones que, más allá de responder a la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, tomaron decisiones importantes en lo que se refiere a pensiones. A inicios de este año, México implementó una reforma pensionaria que consiste en aumentar de manera gradual la aportación obligatoria de los trabajadores desde el 6.5 al 15% todo con cargo a los patrones. Además, se disminuyó el número de semanas de cotización necesarias para acceder a una pensión y se puso un tope a las comisiones que puedan cobrar las Afore. Como tercera noticia tenemos por recorte a presupuesto, INE promueve controversia constitucional ante la Suprema Corte. El Instituto Nacional Electoral promovió este martes la demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del presupuesto de egresos de la Federación 2022, en el cual tuvo un recorte de 4,913 millones de pesos. Para el Instituto, el recorte determinado por el Legislativo careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal e impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a la que está obligada la autoridad electoral, en particular la realización de un eventual proceso de revocación de mandato que en caso de ser solicitado por la ciudadanía requiere de tres mil millones de pesos para llevarse a cabo, mismos que fueron solicitados presupuestalmente a la Cámara de Diputados. Así, con el recorte, la Cámara de Diputados dejó sin fondos al INE para cumplir a cabalidad con esa obligación, expresamente señalada en la carta MAC. Expuso el organismo electoral a través de un comunicado. Al no haber sido otorgados por el legislativo los mencionados recursos y al haberse aplicado un recorte que excede en mucho la solicitud presupuestal formulada, el INE añadió: "Consideró procedente someter a consideración de la Suprema Corte que ordene a la Cámara de Diputados proveer al Instituto de los recursos necesarios para organizar eventualmente la revocación de mandato, cumpliendo todos los principios y reglas a que está obligado." Y como última noticia, ven doble tributación en impuesto a plataformas digitales. El impuesto del 2% sobre las ganancias de las plataformas digitales de distribución de bienes que propone el Código Fiscal 2022 caería en la doble tributación de acuerdo con representantes de la industria y legisladores. La industria señala que si se afectará a repartidores, me parece que la redacción es muy desafortunada pues se refiere a las ganancias así que estarían grabando mediante un impuesto local algo que ya está grabado por el impuesto sobre la renta, dijo el, el diputado local Roy Fit Torres, coordinador de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. El legislador recordó que cuando una empresa tiene su registro federal de contribuyentes y domicilio fiscal en México, tiene que declarar el ISR. En tanto, una fuente de esta industria consultada al respecto coincidió que se caería en una doble tributación y respondió al gobierno de la ciudad el cual señaló que la mayor parte de estas aplicaciones se lleva sus ganancias fuera del país. Pues bien, estas fueron nuestras noticias de la semana. Regresamos. Ok, amigos, pues... Sean bienvenidos una vez más a su programa Noches de Census. Después de estas noticias que acabamos de escuchar, pues me voy a permitir presentarles a nuestro invitado especial del día de hoy con el tema Impacto en los negocios de las reformas fiscales 2022. Nuestro invitado es el maestro Rafael Cuautle Martínez y me voy a permitir leer parte de su semblanza curricular. Nuestro invitado es contador público y auditor con maestría en contribu contribuciones con más de 18 años de experiencia en aspectos contables de información financiera, finanzas, negocios, auditorías, impuestos, control interno con dominio en trabajos de aseguramiento, particularmente en revisión de estados financieros bajo estándares internacionales, evaluación e implementación de controles internos, aplicando el modelo COSO 1, 2 y 3, administración de riesgos empresariales, modelo de calidad ISO 9001-2015, así como en gobierno corporativo. Aún estando en la universidad, trabajó como auditor para la firma internacional de LOI y en el año 2003 fundó su primera firma de forma independiente, siendo socio director de la firma Consultoría Integral en los Negocios. Ha sido catedrático desde el año 2002 en diferentes universidades, tanto públicas como privadas impartiendo materias en el área de contabilidad, impuestos, auditoría y costos. Actualmente es catedrático en la licenciatura y posgrado en algunas de las universidades del país, como lo son el IE de la Ciudad de México, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de las Américas Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Iberoamericana, las universidades Anáhuac en Puebla, Oaxaca, Cancún, la Universidad del Valle de México, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Incuba Escuela de Negocios, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha sido ponente, capacitador y expositor en eventos locales, nacionales e internacionales, como por ejemplo el primer simposio internacional y el décimo sexto simposio de contaduría pública en temas de actualidad, normatividad, impuestos, y contribuciones. También participó con, en la Comisión de Normas de Información Financiera y de Normas de Auditoría del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, ACE. Pues esta es parte de su semblanza curricular de nuestro invitado del día de hoy, y pues le doy la bienvenida personalmente y a nombre también de todo el equipo de Census, de la familia Census, a este su programa. Siéntase cómodo, siéntase bienvenido, y pues. Eh, le dejo el micrófono para que salude a nuestra audiencia, eh, maestro Rafael. Muchas gracias, Pedro, gracias, gracias por, por la, la, la hoja de vida, en realidad han sido 18 años de trabajo, sí es cierto, pero también al mismo tiempo, 18 años de mucho aprendizaje, sobre todo, no solamente en el desarrollo profesional, sino también en la parte de la docencia, que es donde creo yo, donde más se enriquece uno con los comentarios, pues con todo lo que podemos compartir, no solamente a nivel de licenciatura, sino también a nivel de posgrado. Pues muchísimas gracias, de verdad, gracias a Census por esta invitación, gracias Pedro por la, la invitación, y bueno, pues este, saludar a todos la, los que nos escuchan, los que nos ven, los que nos, eh, nos siguen a través de las diferentes redes sociales de Census, eh, saludarlos y al mismo tiempo invitarlos para que se queden con nosotros a escuchar esta plática que tiene que ver más que un aspecto técnico, más bien son compartir puntos de vista en relación a el impacto que tendrá precisamente estas reformas fiscales, que como cada año se van presentando algunas en menor o en mayor medida, pero al final de cuentas son eh, reformas, son cambios que se tendrán que comenzar a aplicar a partir precisamente del 1 de enero del próximo año 2022. Y esto es algo que pues, regularmente sucede, ¿sí? es un proceso normal que cada año vemos. Y ahorita el, el, eh, podemos decir que eh, la moda, lo, lo que hoy está precisamente, este, sobre todo para muchos colegas capacitadoras, este, instituciones, etcétera, etcétera, es precisamente... Eh, eh, capacitar a todos los colegas en el tema de reformas fiscales. Y, y como bien lo decías, Pedro, pues, este, pues ya prácticamente lo que hace un par de meses eh, era una iniciativa, hoy ya es una realidad, y es un proceso normalito de cada año, de ahí precisamente que esta tan digna profesión que es la contaduría pública, pues nos, nos permita precisamente disfrutar de estos momentos, es decir, de poder eh, analizar desde una iniciativa desde poder analizar la, la propia discusión que se hace en el Congreso y finalmente no poder analizar estudiar criticar o no dependiendo incluso hasta este compartir lo que será eh, estas eh, estos cambios importantes para el próximo año y por qué en los negocios por qué en los negocios Pedro pues porque al final de cuentas los contribuyentes están inmersos en el mundo de los negocios. Yo recuerdo, Pedro, y les comparto a todos los demás que, por ejemplo, cuando me invitaron a dar una clase al Tecnológico de Monterrey, yo decía, bueno, este, pues, ¿qué les voy a enseñar a, a, a, a los alumnos del Tecnológico de Monterrey en materia de impuestos? Pero resultó que eh, la materia se llamaba así, eh, este, impuestos en los negocios. Entonces, eh, entraba, bueno, se inscribía a, a esta materia, se inscribía el arquitecto, el economista, el abogado, es decir, era, era una materia, o es una materia, porque todavía está, es una materia, eh, este, le, le llaman como de tronco común, en donde cualquier interesado en la materia fiscal, en la materia tributaria, pues puede inscribirse a esa materia. Entonces, para mi sorpresa, pues eh, afortunadamente el grupo estaba lleno, ¿verdad?, con diferentes formaciones, pero cuál era el común denominador de, de, del interés de los alumnos, los futuros egresados del Tecnológico de Monterrey, pues era conocer precisamente la tributación, cuáles eran, si bien es cierto, por un lado sus obligaciones, también conocer sus derechos. ¿Por qué? Porque al final del día van a tener una vida laboral, van a tener una vida profesional, van a tener una vida de negocios y pues, tendrán que enfrentarse ¿no? a un sistema tributario, y digo enfrentarse en el sentido de esa relación que comúnmente le llamamos esa relación jurídico-tributaria, Pedro, ¿no? en donde normalmente pues, está el sujeto activo y el sujeto pasivo, y bueno, esa relación, yo siempre he dicho, Pedro, no sé cuál sea tu punto de vista, pero que es la sana convivencia entre el gobierno, no en su carácter de fisco, y eh, en este caso el ciudadano en su carácter de contribuyente es esa sana convivencia que se da ¿no? a partir precisamente de una obligación al final de cuentas desde el punto de vista constitucional que es la de contribuir. En pocas palabras, o sea, eh, de repente esto que, que, que voy a comentar eh, en muchas ocasiones cuando inicio un curso, sobre todo de posgrado en materia de impuestos, Siempre les digo, a ver, ¿cuál es la razón de ser de la tributación? Y, y nos debe de quedar claro como expertos, como pues al final de cuentas, como profesionales de la materia, que la razón de ser de la tributación es la de contribuir. De ahí precisamente eh, este, surge esta necesidad del contribuyente de, eh, por lo menos, enterarse o eh, este solicitar una asesoría o un acompañamiento del contador, del fiscalista, del abogado, ¿Verdad? Para que pueda cumplir, ¿No? Lo mejor posible con sus obligaciones fiscales o cumplir bien con sus obligaciones fiscales. Por lo tanto, de entradas, yo siempre he dicho, es una obligación constitucional contribuir, pagar impuestos, pagar contribuciones. Por ejemplo, me llamaba muchísimo la atención hace unos una, la semana pasada si no recuerdo una noticia que tenía que ver con que ahora eh, este pues por ahí están estableciendo en algunos estados de la república sobre todo gobiernos de los estados eh, están estableciendo pagos de derechos o sea pagos de derechos para otro tipo de trámites entonces decían eh, a ver este eh, pagar eh, al gobierno este pues ya es un exceso por qué tenemos que pagar un derecho y salía un diputado precisamente diciendo, es que no es un impuesto, es un derecho. Bueno, al final, Pedro, al final, ¿Verdad? El Código Fiscal de la Federación, ¿No? En el artículo 2 establece la clasificación de las contribuciones, y dentro de las clasificación de las contribuciones, ¿Verdad? Pues están una serie de conceptos, pero al final, todo es contribuir, ¿No? Estamos de acuerdo. Por lo tanto, de entrada, es una obligación constitucional. Ahora, ¿Cómo contribuimos? Eh, ¿Cómo hacemos que los contribuyentes cumplan de manera correcta, puntual, en tiempo y forma con esas obligaciones? Ah, bueno, ahí es donde está el expertise de Pedro, de Luis, de Pablo, de, de, de todos aquellos que están precisamente capacitados en esta materia, en la materia contable, en la materia fiscal, ¿verdad? En la materia de derecho fiscal. Y que eh, dan ese acompañamiento o ese asesoramiento a aquellos contribuyentes que necesitan de esa expertise, pues para que puedan cumplir de buena forma con sus obligaciones. Y evitar una serie de consecuencias futuras, como cuáles, pues particularmente incurrir en infracciones, incurrir por supuesto en sanciones, incurrir en faltas, ¿no? En algún momento determinado. entonces yo creo que aquí lo, lo importante de este asunto es ubicar, ¿no? Que primeramente es una obligación constitucional contribuir y que al final, visto desde, otro, eh, desde la otra óptica, pues eh, todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, que desde el punto de vista de la contribución le llamamos actos, ¿no? Actos jurídicos, pues bueno, esos actos jurídicos es que, que es... Por ejemplo, la relación entre un patrón y un trabajador, la relación entre un proveedor y un cliente, la relación entre el público en general, no el poner un establecimiento, un local comercial, el poder poner un pequeño negocio o el grande negocio, la gran empresa. Pues al final estamos inmersos en los negocios. ¿Y por qué lo hacen los contribuyentes? Por, lo hacen porque le, lo que quieren es... pues eh, Maximizar su, su patrimonio, generar rendimientos, utilidades, tener un crecimiento patrón, este, patrimonial en este caso, lo cual es totalmente válido, ¿no? Y de ahí precisamente que los negocios se tenga esa necesidad de saber perfectamente qué me conviene, cuál es la mejor opción, cuáles van a ser mis obligaciones, mis nuevas o más obligaciones a partir del siguiente año, y en ese sentido, pues, poder contribu contribuir y poder cumplir, ¿Verdad? Con esas obligaciones. Así sí, es, Pedro, maestro. de eso se trata. Maestro. Sí, pues, bastante, ¿verdad? bastante interesante esta, eh, este, esta introducción como para para nuestro auditorio, como decía ahorita el maestro Rafael, a veces eh, nos dirigimos o estamos acostumbrados a hablar técnicamente entre nosotros contadores, ¿No? Pero eh, yo creo que, que este tipo de temas, pues, le es interesante a empresarios, como decía el maestro, arquitectos, doctores, oye, ¿en qué me va a impactar? no Porque qué tal que mi contador al rato me dice, ¿sabes qué? Eh, vas a tener que pagar esto, o, o, o viene, viene un impuesto nuevo, y en realidad, pues, a mí solamente me interesa mi, mi área de estudio, no mi área de ejercicio de mi profesión, pero yo creo que el tema de la contribución como una obligación de los mexicanos como bien lo decía el maestro, establecido en, en la Constitución, en el 31, en su fracción cuarta, pues nos compete a todos los mexicanos, no solamente a los contadores, a los abogados, a los fiscalistas, ¿no? Y esa, esa obligación, como decía el maestro, pues la tenemos que ir cumpliendo de una manera armónica entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria, pero ahí es donde empiezan a generarse lo voy a llamar así como como como en una relación, ¿No? Empiezan a generarse las desconfianzas entre la autoridad y el contribuyente de que te voy a dejar libre para efectos porque tú tienes un principio de autodeterminación, en realidad el que se determina las contribuciones, pues eres tú, eres tú, el primer obligado, pero ¿Qué pasa si tú no las determinas correctamente? Pues ahí ya voy a entrar yo, ¿No? A, a ver por qué no las estás cumpliendo correctamente, a realizar algunas eh, facultades de comprobación, facultades de gestión, tiene ahí algunas facultades de gestionar la autoridad para efectos de comprobar el correcto cumplimiento o que esa relación jurídico-tributaria entre la autoridad y el contribuyente, pues se mantenga en una eh, en una armonía, vamos a ponerlo, o se dé el cabal cumplimiento a esa relación jurídico-tributaria. Bastante importante también lo que nos mencionó el maestro, Respecto a esta clasificación de las contribuciones, a veces decimos que todo es impuesto, ¿no? Cuando en realidad el impuesto, pues es una especie de la contribución. Artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, donde me menciona otras eh, contribuciones. Yo cuando también eh, ahí eh, en algunas clases explico este tema de la clasificación de las contribuciones, me, me gusta mencionarles lo siguiente. Todos los impuestos son contribuciones, pero no todas las contribuciones son impuestos. Ok, ahí lo dejo ahí para para la reflexión de nuestro auditorio. Todos los impuestos son contribuciones porque están incluidos en el 2 pero no todas las contribuciones son impuestos porque hay otras como ya bien lo mencionó el, el maestro Rafael. Y pues para para irnos adentrando al al tema de esta repercusión que va a tener la reforma porque la reforma se derivó precisamente perso y personalmente lo considero así de alguna desconfianza que me tuvo la autoridad. O de aquellas prácticas indebidas que en algún momento se dan, del por qué ahora la autoridad tiene que ir moviendo o tiene que ir reformando las leyes para efectos de darle mayor cabal cumplimiento a esta relación jurídico-tributaria, como lo mencionaba el maestro. ¿Cuáles son aquellas repercusiones que vamos a encontrar ahorita para el año 2022 dentro de nuestros negocios con la reforma que eh, pues ya estamos eh, a punto de iniciar, maestro? Bien, Pedro, mira, y también para decirlo de una manera muy abierta para todos los que nos escuchan, pues hay que comentarles que esta reforma de una manera muy particular, la reforma que recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un viernes 12 de noviembre, o sea, prácticamente ya, ya vamos para casi un mes, ¿verdad?, que ya ha estado publicada, o sea, ya vamos un mes de estudio, y ya como tal, como una reforma definitiva. Pero hay que recordar que esta reforma, como la del 2021, como la del 2020, como la del 2019 y las anteriores, ¿verdad? Son reformas que han venido, ¿no? Que, que se han venido dando, en este caso, en nuestro sistema tributario doméstico, el de México, ¿verdad? Como país, como consecuencia de una armonía, incluso lo comentabas ahí en una noticia. Eh, como una armonía global, ¿no? Hace unos meses, precisamente en el mes de octubre, se publica, ¿no? Que la, eh, esta eh, organización, ¿verdad? Conocida como la OCDE, o la ¿no? Para la cooperación y desarrollo económico, pues lo que, lo que estableció fue un impuesto mínimo, ¿no? A una, a razón de una tasa del 15%, un impuesto global mínimo. Y entonces cuando precisamente lo, lo, lo comentaba con algunos alumnos, les decía, eh, hay que también comenzar a entender que el tema de la tributación ya no es un tema meramente local, ya no es algo que me tengo que, que, que, este, que estudiar solamente la ley del impuesto de la renta de México, sino que es un tema global, es un tema que le preocupa y le, y le ocupa a varias economías, algunas las más poderosas, otras a lo mejor las más importantes según el segmento, como pues, podríamos ubicar a nuestro país, México. Por lo tanto, esta y las anteriores reformas, pues han sido consecuencia, yo así lo digo, de parámetros o estándares internacionales. Recordar que, y seguramente, pues Pedro, tú lo debes saber perfectamente bien, que por ahí hubo un problema con el tema de eh, que se erosionaba la base, ¿verdad? Imponible, ¿no? El famoso BEPS, y se establecieron acciones precisamente para combatir esa erosión de la base imponible. Entre esas acciones, pues, hubo varios temas. Desde establecimiento permanente, desde precios de transferencia, partes relacionadas, y obviamente el tema de la ilusión fiscal. Este artículo, famoso artículo 5A, que apareció, se incorporó en el Código Fiscal de la Federación en, en el año de 2020. Eh, el, el tema, precisamente, de este, los esquemas reportables, ¿no? este, que aunque se publica en el 2020, pero comienza su, su inicio de vigencias a partir de 2021. Y, y así, otros temas más, cuando desaparece el, eh, los, el régimen intermedio, el régimen eh, de pequeños contribuyentes, y aparece un nuevo régimen que precisamente al, ya al 31 de diciembre de este año, adiós este régimen, ¿verdad? El régimen de incorporación fiscal. Pero al final, a lo que quiero llegar es que, ha sido una serie de reformas o de ajustes a nuestro sistema tributario, algunas por tendencias globales, por exigencias incluso de otras economías y otras más por una necesidad del Estado como tal, ¿verdad? Porque al final el Estado, como bien lo sabemos, requiere de o necesita de recursos recursos para su presupuesto recursos para sus programas recurso para el gasto público tal como bien lo decías artículo 31 fracción cuarta para qué contribuimos Pues para el gasto público y yo siempre lo he dicho contribuimos para el bien común no necesariamente tengo que tener no eh, de regreso no a partir de lo que estoy contribuyendo un beneficio en en servicios en, a lo mejor en, en salud, en educación, en seguridad, no necesariamente porque a lo mejor yo no lo obtengo, pero lo obtienen otros, porque tal vez yo como contribuyente, pues a lo mejor este, eh, hay algunos contribuyentes que tienen los recursos para pagarse un servicio médico, un hospital privado, etcétera, educación privada, por ejemplo, etcétera, etcétera. no Entonces, no necesariamente me tiene que regresar, por eso yo siempre digo que es un bien común, un bien para todos, contribuimos para todos, para que por ahí en algún lugar de la república se esté eh, impartiendo una clase, se esté construyendo una escuela, se esté prestando un servicio médico, etcétera, etcétera, y que al final eso recae, ¿no? En una, pues podríamos decir, en una rendición de cuentas, en una transparencia, que no sabemos si se da o no, si se, si, si se da o no se da, eso, eso estaría a discusión en otro tema, que no es el nuestro. El nuestro es contribuir, hacer cumplir, ¿Verdad? La ley, en este caso, código, leyes fiscales, y sobre todo darle esa tranquilidad a los contribuyentes. Ya lo otro es otro tema, de rendición de cuentas y de transparencia del gasto público, que también es importante, sí es cierto, pero ahí ya entramos a otras instancias. Pero de manera particular, yo quiero comentar que esta reforma, ¿Sí? Es la continuación ¿Sí? de las otras reformas que le anteceden ¿En, el, en qué sentido como bien lo decías ¿no? cada vez más el código fiscal de la federación, o sea cada vez más la autoridad fiscal y no es la 4T, no fue Enrique Peña Nieto el anterior expresidente no fue Felipe Calderón el expresidente también, no o sea simple y sencillamente son economías, son sistemas administraciones, verdad que tienen que en este caso el recaudador que es el SAT, ¿verdad? El que se encarga precisamente de recaudar, pues tiene que tener mayores herramientas, elementos, atribuciones, algunas nos gusten, no, no, algunas tal vez excesivas o sobre reguladas, etcétera, etcétera, ¿no? Algunas incluso hasta que ya están rebasadas esas, esas eh, atribuciones, esas funciones, esas, eh, como bien lo dicen, esos actos discrecionales de la autoridad, a lo mejor ya hasta están rebasadas incluso rebasan a la propia constitución, pero bueno, pues al final de cuentas, el recaudador se tiene que hacer llegar de esos instrumentos, de esas herramientas para poder fiscalizar, para poder cobrar. Y yo creo que lo que han hecho es eso, darle más elementos a la autoridad para hacerlo. Bien hecho en algunos casos, en algunos otros creo que no. Por ejemplo, lo que hemos visto en la reforma del 33 de Código Fiscal de la Federación, ¿no? En donde precisamente, pues ya hasta dice, bueno, te puedo pedir información, te puedo enviar hasta una tasa ¿no? De, de, de utilidad o hasta una tasa efectiva de impuesto, o te puedo decir qué puedes deducir, qué no puedes deducir, o sea, te puedo fiscalizar desde ahí, pero solamente lo puedo hacer a nivel de qué, pues a lo mejor a nivel de una carta de invitación, a nivel de una observación, de una sugerencia, no estoy ejerciendo mis facultades ¿no? de revisión o de fiscalización pero pues yo solamente te aviso que hay este indicadores por ahí que publicaré y a ver si tú consideras que estás contribuyendo correctamente o no. Eso por ejemplo pues sí eh, llega a ser un tanto molesto sobre todo para el contribuyente porque no tiene la certeza jurídica ¿no? desde el punto de vista de si es una revisión, si no es una revisión, si es una invitación o qué es, ¿no? Porque y, y en ese momento, pues, te quedas en un estado totalmente de indefensión. Por lo tanto, yo creo que esos, esas reformas son las que eh, en determinado momento llegan, pues, a ser un tanto molestas. Pero, por ejemplo, para el abogado, pues, llegan a ser, ¿no?, reformas interesantes porque dicen, ya tengo, ¿no?, la manera de cómo defender al contribuyente, ¿no?, Igual con el tema ahora, por ejemplo, bien, lo, lo por ahí lo decías en una nota del IMSP, con el tema, por ejemplo, de los dictaminadores, vuelve el dictamen, vuelve el dictamen que es un, es un dictamen importante, sobre todo para, para los negocios y para los contribuyentes, y creo que lamentablemente el dictamen fiscal, por ejemplo, como bien lo decías, la pérdida de confianza, si se ha debido a una pérdida de confianza, bueno, pues entonces habría que analizar hasta dónde, ¿no? Finalmente, ha, eh, eh, se ha perdido esa confianza, incluso, por ejemplo, de los dictaminadores, o se perdió porque, por eso. veámoslo así o no, se eliminó el dictamen. Sí, adelante, Pedro. Sí, sí, sí, maestro, este, no, no nada más, la, la, la parte, de, como, como lo menciona, la, la confianza más que nada, cuando se elimina el dictamen, como, como lo acaba de mencionar el, el maestro Rafael, bueno, se elimina en, entre comillas porque por ahí nos los dejaron todavía como una figura eh, eh, opcional, ¿no? Pero ahorita que, que regresa, nos podemos dar cuenta de que la autoridad necesita todavía medios de fiscalización externos, porque la autoridad como tal se hacía, um, se hacía uso como tal de la figura del auditor para efectos de dictaminar los estados financieros, que estos auditores emitieran su opinión y sobre esa opinión tener la certeza de que el contribuyente que se dictaminaba, ya estando obligado cuando existía la obligación, optara por, por tal dictamen, pues tenía la confianza de que sus operaciones ya estaban revisadas. ¿Por qué? Porque para ser auditor y para llegar a poder firmar eh, un dictamen como tal para efectos fiscales, pues necesitaban tener o necesitan tener un registro ante el ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como tal, pero se pierde la confianza. Y en ese momento es donde dice la autoridad, ah, pues, ¿qué tal que no lo están revisando o qué tal que se pueda prestar a malos manejos, ¿no? Como tal. Se va esa confianza, pero ahorita regresa la figura del auditor, pero ya con una, bueno, del dictamen fiscal como tal, pero ya con una amplitud... Ya de ingresos, ya eh, lo, lo, lo ampliaron más a que va a ser obligatorio para cierto eh, límite de, de, bueno, para cierto tope de ingresos, ¿no, maestro? Y en este sentido es bastante importante eh, lo que menciona y, y esta parte que, que estamos viendo. La reforma fiscal, entonces, tiene esa, ese tinte de una armonización internacional, con respecto a que México tiene que cumplir esos estándares de, eh, internacionales para efectos de irse eh, generando esos indicadores que van a propiciar que México esté dentro de los niveles de los demás países en cuestiones eh, impositivas, en este caso, en cuestiones de gestión, en cuestiones de fiscalización. Como mencionaba también el maestro, eh, aquellas acciones del BEPS donde México, pues, tuvo que realizar a, algunas acciones efectivas para efectos de cumplir con estos lineamientos o estándares internacionales. Eh, antes de, de, de continuar, maestro, me voy a permitir eh, leer algunos saludos, algunos comentarios que tenemos aquí de, de, de nuestro auditorio en redes sociales. Saludos aquí a Manzano, que, que nos está viendo, a Juan Miguel, a Álvaro Martínez. Saludos al maestro Antonio Aranda, que también nos está viendo. Eh, Aquí también estuvo en, como conductor en Noches de Census, el maestro Aranda, saludos. Samuel, Samuel, muchos saludos. Eh, Lucas Díaz dice, hola, buen día, saludos a todos y a los contadores. Aldo Jesús Nieto, saludos, maestros, dice. Eh, Yarry dice, ojalá los contribuyentes analizaran al contribuir, o sea, pagar impuestos, de la manera que lo dice el maestro. Nos comenta Yarry A la mayoría no les gusta contribuir y buscan la manera de evadir su obligación, nos comenta. Y por último tenemos por aquí un saludo de Ana Ortega. Pues bien, maestro, pues continuamos con sus valiosos comentarios. Me, me, me, me agradó bastante la, la forma en que mencionó la contribución como al bien común. Muchas veces eh, esperamos, como decía usted, de regreso los beneficios, ¿no? Y, y tal vez eso es lo que genera alguna molestia en la sociedad oye pero por qué voy a contribuir si el gobierno se lo queda si el gobierno se lo roba si el gobierno esto si el gobierno el otro por qué porque no lo veo de regreso hacia particularmente hacia mi persona pero como lo decía el maestro tal vez ampliando un poquito este esta esta parte de la obligación constitucional de la contribución podamos entender de que estamos contribuyendo al bien común como tal tal vez se realizó alguna carretera por ahí por la que ni paso, ¿no? Pero alguien va a pasar, así, así lo pongo de, sí. de, de, de simple, ¿no? Y me gustó bastante esa, esa parte, y pues continuamos con sus, con sus comentarios, maestro. Sí, y entonces por ejemplo, eh, ubicando precisamente, y, y quisiera eh, retomar el tema del dictamen, fíjate que, que no, no sé si has escuchado que, que varios colegas, incluso me tocó precisamente un, una materia ahí en la UAFA, a los cuales mando un, un saludo, a la Facultad de Contaduría y Administración de la UAPJO. De la, UAPO, de la UAPO. Este, Precisamente decía por ahí un alumno del posgrado, decía, no, pues así ya no, o sea, ¿cómo? O sea, eh, no, nos, nos, nos están invitando nuevamente a que participemos en el dictamen fiscal, pero pues ahora ya con otras reglas, ¿no? Pues así ya no ya, ya no se vale, ¿no? Y por ahí también salió una carta del IMCP, precisamente haciendo referencia a que estaban... Pues en desacuerdo precisamente con la, el tema de la reforma, particularmente en el tema del de contador público inscrito y uh -huh. la consecuencia ya de carácter penal que podría tener no de, en su función de responsable por eh, no informar cuando conociera precisamente de que el contribuyente estaría pues, eh, este, pues haciendo un, un delito o de carácter fiscal, ¿no? Pero bueno, entonces a, a lo que quiero llegar es a lo siguiente, decía por ahí alguien, pues es que pues ya no se vale, ¿no? Le decía yo, a ver, vamos a analizar el todo, o sea, vamos a analizar el bosque completo y no solamente un arbusto, ¿no? Hay que analizar todo. Entonces les decía, a ver, para empezar, punto número uno, ¿qué es la auditoría? ¿Qué es la auditoría de estados financieros? ¿Cuál es la razón de ser de la auditoría? ¿Cuál es la razón de ser de hacer un trabajo de aseguramiento? ¿Cuál es la razón de ser o qué o, o a dónde se enfocan las normas internacionales de auditoría? ¿Qué nos establece la metodología con respecto, por ejemplo, a las guías de auditoría? ¿Qué nos establece el marco de referencia? ¿Qué nos establece la norma de control de calidad para trabajos de aseguramiento? ¿Qué nos establece el mismo código de ética profesional cuando el contador público eh, este, pues tiene no verdad, un ejercicio profesional eh, en su carácter de auditor? Entonces, al final de cuentas, ¿sí? la auditoría tiene una razón de ser. La auditoría de estados financieros el emitir un, un informe el emitir un texto un dictamen un texto no de, de dictamen una opinión tiene implicaciones y tiene un grado de responsabilidad para quien lo dice como ahorita por ejemplo nosotros que estamos opinando acerca de la reforma tenemos un compromiso y tenemos un grado de responsabilidad con lo que estamos diciendo entonces en ese sentido yo les decía Punto número uno, quien hace un dictamen de, de, de, basado precisamente en una auditoría de estados financieros es porque se cercioró, verificó, analizó, ¿no? Que las operaciones que están incluidas en la información financiera, llamémosle estados financieros, son precisamente las que ocurrieron en el negocio, las que verdaderamente se llevaron a cabo en el negocio. Y están presentadas, ¿verdad?, en los estados financieros de manera íntegra. Hay que recordar algo bien importante, ¿verdad, eh, Pedro? Y todos los que nos escuchan. Que, por ejemplo, hablando de normas de información financiera, ¿sí? que serían nuestras normas contables, pues para poder hacer contabilidad, para poder registrar las operaciones. Pues hay que recordar que el marco conceptual ya eh, se modificó. Ya tenemos un nuevo marco conceptual que entrará en vigencia precisamente a partir del 1 de enero del próximo año. Es decir, toda esa serie A que nosotros nos aprendimos, pues prácticamente llevamos desde el 2006 a la fecha, ¿verdad? <risa> Hablando del marco conceptual de la serie A. Bueno, ahora esa serie A, pues cambia de estructura, incluso se, se va a denominar de una manera distinta. Y, por ejemplo, en respecto a las características de la información, se agrega una muy importante que tiene que ver con la integridad de la información o la imagen, lo que muchas veces el, el CINIF nunca quiso aceptar, esa imagen fiel de las operaciones. Uh -huh. Entonces, en este nuevo marco conceptual, pues ya se agrega como que esa parte, no la imagen fiel. Entonces, a ver, si yo voy a hacer un examen, Sí, de, la, de la información financiera, es porque me voy a cerciorar que los estados financieros muestran una imagen fiel ¿no? de las operaciones, de los actos jurídicos que realizó la entidad, la empresa, el contribuyente. Bueno, y sobre eso voy a opinar. Ahora, recordar que el dictamen fiscal no solamente es una auditoría de estados financieros, sino que además tengo que revisar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Entonces, no solamente es revisar contabilidad y cómo se registró y cómo se muestra en los estados financieros, sino también cómo fue cumpliendo con el impuesto sobre la renta en sus diferentes eh, modalidades como eh, este impuesto propio o eh, retenciones de terceros, etcétera, etcétera, en, en cuestiones de impuestos indirectos, IVA y EPS, por ejemplo, y otra serie de impuestos ¿no? que eh, son de carácter eh, tanto eh, en este caso local, hablando precisamente de entidades este, de los gobiernos de los estados o de carácter federal, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas es una segunda opinión. Entonces tenemos dos opiniones, una sobre eh, este, eh, normas de información financiera normas. sobre contabilidad y la otra sobre cumplimiento de obligaciones fiscales. Y por ahí alguien me preguntaba, ¿entonces se emiten dos dictámenes Claro, acuérdate que se emitían dos, dictamen, dos opiniones. Bueno, entonces, si vamos en esa misma armonía, pues entonces tendría yo que emitir un dictamen, ahora desde el punto de vista de las obligaciones fiscales, en donde me cercioré, en donde me consta que el contribuyente ha cumplido con sus obligaciones fiscales, o no ha cumplido, ¿no? De ahí que el, la opinión pueda tener efectos fiscales o no, ¿estamos de acuerdo? Bueno. Entonces yo les decía, este ese trabajo profesional que realiza un auditor, pues no cualquiera lo puede hacer. Entonces requiere de una capacidad, un perfil, una preparación, una serie de conocimientos y de un equipo de de, auditori de, de auditores pues especializados en diferentes áreas, porque pues porque a lo mejor alguien sabrá perfectamente bien impuesto de la renta a personas morales, pero a lo mejor le falla personas físicas. O no sabe a lo mejor nor, eh, contabilidad eh, respecto a normas de información financiera. A lo mejor no domina todas las NIF, a lo mejor domina algunas partes. Entonces, se requiere de todo un trabajo de, de, de gente experta en control interno, por ejemplo. Entonces, es un equipo multidisciplinario, un equipo de auditores. De ahí que el servicio no sea pues este de un valor respecto a los a las horas de trabajo pues un valor bajo, se cotiza muy bien el servicio de la auditoría por lo tanto, pues no es un, no, no es barato ¿no? Eh, cotizar un servicio profesional o una auditoría o un dictamen bueno, pero lo que quiero llegar es a lo siguiente no cualquiera lo puede hacer, por lo tanto si yo les decía, si no tenemos la capacidad para hacer un dictamen pues no lo hagan ¿Por qué? Porque quien tenga la capacidad y quien quiera asumir esa responsabilidad de analizar, de verificar, de que le conste verdad, lo que ocurrió en, en, en, en la información del contribuyente, entonces él será el capaz de emitir una opinión y con sus papeles de trabajo, con sus evidencias, defender su opinión y decir, aquí no hay ningún delito, aquí no pasó nada, aquí sí cumplió o no cumplió, o cumplió en esta parte y debe estos impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahora, ah, el por qué ahora eh, voy a tener una consecuencia de carácter penal si no tengo la facultad para hacerlo, ya es otro tema. Seguramente ahí los eh, amigos abogados seguramente entrarán al quite, ¿verdad? Y seguramente verán ese, esa, pues podríamos decir, ¿no? Esa, eh, este, pues, esa reforma, ¿no?, eh, analizarla para ver si efectivamente el contador público inscrito tendría o no la facultad para poder identificar qué es un delito y qué no sería un delito. ¿Por qué? Porque como bien lo han comentado varios colegas, muchas veces el auditor eh, basa su revisión en interpretaciones, en interpretaciones de la ley. Creo que nos, no, nos pasa mucho incluso a nosotros, Pedro, a cualquiera de nosotros, en el sentido de que, ah, bueno, yo creo que sí es deducible. Yo creo que la deducción en inversiones, particularmente automóviles, automóviles. sí es deducible por 600 mil pesos. No, no, no, para mí son 175 mil. No, es que yo entiendo una cosa y yo entiendo otra. Bueno, mucho de eso también los auditores estaban muy acostumbrados a interpretar. Y ahí es donde vendrá el problema. Hasta donde la interpretación de la ley y la aplicación estricta, ¿no? De la ley con fundamento en el artículo quinto del Código Fiscal de la Federación, pues nos dará elementos para decir hasta dónde me atreveré a interpretar, ¿no? Algo que no, a lo mejor algunos no opinan como yo. Y yo siempre les he dicho, pues es como si tú vieras, Pedro, por allá el, el número nueve y yo en lugar de ver el nueve, pues como estoy de frente de sí. ti, pues veo el seis, ¿no? Y entonces yo siempre les he dicho, pues el hecho de que yo vea el 6 y, y en este caso Pedro vea el nueve, no significa que los dos estemos equivocados, simple y sencillamente él no lo ve como yo, yo no lo veo como él. Entonces, en ese sentido, creo que ese es el problema. El problema es que hay que prepararnos, hay que estar a la altura de, de cómo se va a hacer un dictamen, y como bien lo decías, quedará obligatorio para ciertos niveles de ingresos, ¿no? de un poquito más de mil millones, pero también estará obligatorio para las empresas públicas, aquellas que cotizan en bolsa, todas uh -huh. tendrán que dictaminarse. Y el párrafo tercero de este artículo 32A, bien lo dice, ¿no? la verdad que sería de manera optativa para todos aquellos que quieran. ¿no? Sí. Es como, están invitados todos, pero <risa> a ver quiénes, que quiénes lo harían. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, y hablando en, en el tema de los negocios, de qué manera cambia el enfoque del dictamen fiscal. Yo creo que este es un cambio a el enfoque, a cómo eh, en el pasado los mismos empresarios entendían al dictamen fiscal. Como tú sí. bien lo decías, pues a lo mejor para la tranquilidad de los contribuyentes, de los empresarios, para decir, bueno, ya no me aplican la secuencial, ¿no? Pues entonces primero va el auditor, ¿El auditor? Después, en algunos casos no era así, pero al final de cuentas, muchos lo vieron como un escudo frente a la autoridad aquí es una manera diferente de hacer negocios, y precisamente atendiendo a las reformas, como bien lo comentabas, las tendencias globales, yo sí creo que muchos eh, empresarios, no sé, eh, este, Pedro, si desde tu punto de vista, pero yo creo que muchos empresarios, a partir de la reforma, sobre todo, que eh, se publicó, ¿verdad?, en, en 2019, que tenía que ver con el tema penal, ¿no?, que ya hoy Sabemos que es otra historia, que si sí o no, este, era una, este, en este caso, eh, una amenaza, este, nacional o no, ¿no? El, o, o que si eh, el tema de los derechos humanos respecto a, este, la prisión preventiva oficiosa, o sea, lo que ya, eh, este, hace unas semanas, pues había, este, bueno, pues acordó la, la, la, la Suprema, bueno, pues al final de cuentas, ¿no? Yo creo que cuando se modifica, cuando vienen estas reformas, muchos empresarios comenzaron a cambiar la forma de hacer negocios. ¿Por qué? Porque decían, ya no puedo seguir con el mismo comportamiento, porque ahora la autoridad tiene mayores facultades, ahora me, me vigila más, ahora tiene mayor forma de cruzar información. Inteligencia fiscal, el cruce de información. ¿sí? En este caso, también la propia autoridad tiene forma de cómo verificar esa información, ¿no? En este caso, vigilancia profunda. Y en ese sentido, tiene manera de cómo, este, sin necesidad, fíjense, sin necesidad de hacer una visita domiciliaria, mandar, ¿verdad? Un aviso a través de, de buzón tributario, una notificación y decir, aquí hay inconsistencias, te invito a que te autocorrijas. Y si no, pues voy a ejercer facultades de comprobación. Pero bueno, ya de cierta manera tiene la información. Y entonces, nos damos cuenta que, pues un aviso, dos avisos, tres avisos, y quien tenga los recursos, contribuyentes que tengan los recursos, pues se defenderán. Contratarán al abogado en materia de defensa, buscarán esos eh, este, errores, ¿no? De la autoridad respecto a esos actos de fiscalización, ¿no? Cómo hicieron su eh, este, revisión, su auditoría, su visita, ya sea domiciliario, de gabinete, su revisión, etcétera, etcétera. Y a lo mejor ahí posiblemente le ganen a la autoridad. Pero quien no tenga los recursos, ¿verdad? Entonces, pues seguramente pues, tendrá que pagar una multa, pagar un crédito fiscal, pagar, obviamente, accesorios, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues, yo creo que muchos empresarios sí han reflexionado, algunos no, por supuesto, pero la gran mayoría creo que sí, por lo menos mis clientes sí han modificado muchos, eh, este, la manera en cómo venían haciendo negocios. ¿Por qué? Porque dicen, ahora sí hay consecuencias. Ahora, ¿Sí? prisión preventiva oficiosa, aunque ya hace unas semanas decían, no, ya no. Pero bueno, yo les decía, pues, al final de cuentas, no es prisión preventiva oficiosa, pero ya lo dijo el procurador fiscal. Pues entonces la, sol la solicitamos como necesaria. ¿no? Sí. Y si no es necesaria, bueno, pues no deja de ser delito. Entonces yo creo que ahí habría que analizar no esas consecuencias. ¿Qué quiero? Contribuir, tener un negocio, pagar, a, este, en este caso, tener esa relación jurídica tributaria. Cumplir con mis obligaciones, ayudar a los contribuyentes a hacerlo, por ahí alguien decía, es que los contribuyentes no quieren, a lo mejor sí, efectivamente, pero mucho depende de quién, de nosotros como asesores, es como el médico, no es como el paciente que va con sí. el médico, Yo, no me gusta el médico, no me gustan las inyecciones, señor, ¿se quiere curar o no? Así es. Ah, sí, pues tómesela, pues aplíquesela, ¿no? Pues así es. Entonces, es exactamente lo mismo con nosotros. A ver, señor, esa es la consecuencia. ¿Quiere cumplir o no? No. Ah, bueno, pues es una decisión del contribuyente. sí. Pero creo que está en nosotros como asesores, por eso siempre he dicho, un acompañamiento al contribuyente. Decirle, ¿cuál es su realidad? ¿En qué estatus en qué está en este momento? ¿Y cuáles son esas consecuencias? ¿No? perfecto perfecto maestro pues bastante interesante esta parte del, del del dictamen como como una una parte de la reforma que que se viene eh, bien lo mencionaba el maestro Rafael pues eh, es una forma de, de fiscalización pero pues ya existe como tal un castigo no de que pues si quieres hacer lo que lo que en algún momento tal vez eh, se hizo en años pasados o cuando existía el dictamen obligatorio y opcional para algunas personas pues vas a tener esta consecuencia, ¿no? Así que, que piénsale. Como decía el, también el maestro, pues yo creo que son áreas de oportunidad para a nuestros colegas, para, para los contadores, para los que, eh, como bien decía el maestro, pues estén preparados. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad. Y esa parte de la responsabilidad de lo que como asesores, como contadores, como consultores de negocios, pues tenemos esa responsabilidad de hacerles saber los riesgos los beneficios con los que cuentan los empresarios, las unidades de negocio, para efectos de que se tomen las mejores decisiones. Por aquí tenemos también un comentario de José Eduardo. ¡Qué buena charla! Saludos a ambos. Saludos, José Eduardo. Gracias, José Eduardo. Y por aquí le mandan saludos, maestro Ángeles. Ángeles Vicens, Vicens. Saludos, maestro Rafa, dice. Muchas gracias. Esteban Elizalde, Mendoza. Saludos, saludos, Esteban. Pues, eh, bastante productiva esta plática considero y yo creo que, que a muchos de los que nos están viendo es, tenemos ahí bastantes conectados por ahí llegamos hace rato a los 50 ahorita tenemos 46 pero pues en el, este video se sigue se sigue difundiendo ahí en, en algunos grupos y es importante eh, mencionarles de que pues estamos en una plática de, de aproximadamente una hora ya casi nos nos acabamos la hora y y, y y todavía nos falta muchísimo, ¿no? Yo sí. creo que eh, yo creo que por ahí al equipo de censo lo, lo, lo vamos a, a volver a contactar para, para, para una segunda, para la emisión 2 ¿Por qué? Porque pues, sí. la materia fiscal, yo creo que, que cuando nos apasiona, veo al maestro Rafael eh, bastante, eh, yo, yo también cuando hablo de materia fiscal me emociono, así les digo, ¿no? Como que me emocionan estos temas, y pues así lo veo a usted, maestro, yo creo que es importante todo lo que nos comenta, eh, si bien es cierto, pues no, no, en, en una hora no vamos a, a dar eh, cuestiones técnicas, ¿no? De que la reforma viene en este sentido. Pero sí es importante mencionar algunas consecuencias, como las que se han estado mencionando. O sea, el por qué eh, generar un poco de cultura contributiva, le, le, le llamo en algún momento, esa cultura que necesitan tanto los empresarios, las unidades de negocios, para efectos de del por qué no quiero contribuir, o qué va a pasar si no contribuyo estando obligado, ¿no? Yo creo que nos, nos vamos a enfrentar ya en el año 2022 a nuevas formas de fiscalización, lo mencionaba también las entrevistas de revisión profunda, que precisamente en esta semana estuvieron llegando por ahí eh, algunos eh, eh, mensajes de buzón tributario de que, oye, identificamos de que tienes timbrado nómina y no me has pagado lo que, lo que dice tu nómina que, que tienes retenido identificamos que tienes retenciones de IVA, ya sea por honorarios, por arrendamiento, por por autotransporte, y no me has pagado. ¿Qué está pasando con la autoridad? Pues ya está haciendo esos cruces que mencionaba el maestro, y dice oye, pues ya el CFDI me está dando toda esa información, ya no tengo que ni ir a tu domicilio para ver qué operaciones tuviste, porque ya la sé, ¿No? Ya la sé. Y pues se vienen también algunas modificaciones tecnológicas como el CFDI 4.0 y cartaporte, pues vienen muchos cambios bastante interesantes, este, maestro, me, me, da, eh, me da bastante gusto tenerlo aquí en nuestro programa, eh, desafortunadamente el tiempo es, es corto por aquí para, para ir cerrando, hasta, hasta me siento mal de, de, de cerrar el programa así, <ríe> todavía nos, nos falta bastante, pero esperemos claro. de que en, en alguna otra ocasión pueda eh, acompañarnos, maestro, y para toda nuestra audiencia, ahorita a las nueve, precisamente por eso, pues vamos a tener ahí el el programa con, con el maestro Aranda, con el maestro Martín Rojas Tamayo, Pepe Soto, el maestro Corona, bueno, rompiendo, claro. para, rompiendo paradigmas para que eh, eh, toda nuestra audiencia que está ahorita pues nos espere ahí a las eh, nueve en, en ese otro programa bastante interesante y pues con, con todas las personalidades que les acabo de mencionar. Maestro, ¿qué nos puede eh, comentar para ir cerrando nuestro tema? Como le digo, bastante interesante, pero eh, el tiempo así es, el tiempo es solo... Claro. Yo, yo, fíjate que yo, yo quisiera cerrar el programa precisamente a, a haciendo, complementando lo que ya habías dicho, y bien lo decías. Yo creo que es una, todas las reformas fiscales es una oportunidad para la profesión contable, para la profesión en general, porque no solamente los contadores. Yo he visto, me ha tocado, por ejemplo, una alumna que tuvo en el Instituto de Especialización para Ejecutivos de Ciudad de México, que, que, que es licenciada de Relaciones Internacionales, Ana, y a la cual le mando un saludo, pero sabe de impuestos, sabe de leyes, lo que, no, lo que no te imaginas. Entonces, a lo que me quiero referir es que es una, es una área que, que le interesa o es de interés público, ¿no? Por eso es, también es la, la contaduría pública. Pero bueno, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Eh, eh, y, y, y complementando a lo que ya habías dicho. Eh, la semana pasada, eh, incluso por ahí fue motivo de, de muchas este, pues, publicaciones eh, este, eh, republicaban la, lo publicado y este, no sé si, si, si por ahí viste el tema de, de una, un, un, unos depósitos. A ah, un, del concepto a, en las transferencias. No, entonces, cuidado. Lamentablemente estamos en un medio hoy moderno, pues hace 20 años cuando yo iba a la universidad esto no existía. No teníamos esa, esa facilidad, ese acceso, pero hoy tenemos acceso a información de calidad, como por ejemplo este tipo de, de capacitadoras, este tipo de, de programas, no, este que, que, usted, que, que hacen este esfuerzo que se hace ¿sí? para poder difundir información. Pero también tenemos la gran capacidad de adquirir información imprecisa, no verificable y sobre todo que confunde. Y yo creo que ahí, bueno, pues al final de cuentas trabajo para nosotros, porque Pues porque terminamos por aclarar que no es así. Exacto. Pero a lo que quiero llegar es que para los colegas que están precisamente iniciando, pues que no se dejen llevar precisamente con este tipo de noticias, que se preparen, que estudien, que se capaciten en instituciones serias, ¿No? Punto número uno. Punto número dos. Yo creo que también otra cuestión muy importante de la reforma es que ataca varios temas. Yo recuerdo, y déjame compartirlo, Pedro, me decías, ¿en qué tema le entramos? Pues, pues, <risa> tema, pues hay bueno, muchos mucho. temas, ¿sí? Y, y yo creo que depende de la necesidad de cada uno de nosotros saber en qué tema nos queremos especializar. Si nos vamos a especializar en código, bueno, pues seguramente entraremos a código fiscal de la federación. Si nos vamos a especializar en IVA, en impuestos indirectos, pues le entramos a IVA. Si vamos a especializar en ISR, Sí, pero ISR es muy amplio. ¿A qué? A persona física, a persona moral o al nuevo régimen, porque muchos decían, es que todos están enfocando a los regímenes simplificados de confianza. Es que no todo es régimen simplificado de confianza. Sí es cierto, pero pues cada quien, ¿no? Tiene precisamente ese interés de saber del tema, ¿no? En función de sus necesidades. Sea cual sea tu necesidad, a lo que quiero llegar es que te informes, te capacites, ¿verdad? Te prepares pues para enfrentar precisamente aquello que entrará en vigor a partir del 1 de enero y siempre ir un paso adelante, ¿sí? De los demás. Con eso Perfecto. me despido, estimado. Muchas gracias, maestro, muchas gracias. gracias Antes de cerrar, todo. por aquí le mandan saludos también eh, eh, a Ángeles Vicens. dice, como siempre, interesante las charlas del maestro Rafa, como en las clases en la Ibero. Esteban El, Elizalde. ¿Dónde generará la contabilidad electrónica? Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Olga Patricia, definitivamente necesitamos educación fiscal y financiera para nuestros contribuyentes. Gracias por compartir sus, su conocimiento. Enhorabuena. Y por último, Janet Martín. Eh, Marín, saludos y muy buena aportación. Pues, eh, como les decía, todo inicio tiene su fin. Pues el día de hoy, miércoles 8 de diciembre, ya en el último mes del año, eh, me despido de ustedes. Aquí eh, el agradecimiento también a, al maestro Rafael que nos otorga parte de su tiempo, como les digo, pues el tiempo es oro, ¿no? Y, y yo creo que cuando se trata de compartir, se trata de que expresar pues nuestras opiniones, nuestros comentarios, se agradece bastante eh, que sea alguien como el maestro, ya, ya escucharon por ahí su semblanza, bastante preparado y pues bastante de, de utilidad sus aportaciones del día de hoy. Pues me despido, su servidor, Pedro Carlos Ramírez eh, García, eh, conductor de este programa, y pues los esperamos ahorita a las nueve de la noche en Rompiendo Paradigmas. Eh, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora eh, para tratar otro tema interesante aquí en su programa Noches Descensos. Hasta el miércoles. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Saludos, Rose. Saludos, Iván. Gracias. Noches de Census fue patrocinado por el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México. La oportunidad de cambiar tu futuro está más cerca de ti.